Hola a todos. En este vídeo vamos a empezar la parte final del tema de jerarquía de memoria. Estamos estudiando la jerarquía de memoria de los computadores, vimos un apartado sobre memoria principal, luego sobre memoria caché y ahora vamos a hablar sobre memoria virtual. Y en este vídeo voy a dar una pequeña introducción sobre qué es la memoria virtual y para qué sirve. Bien, en particular, hasta ahora hemos visto que todos los computadores que hemos estudiado cuando tenían un programa en ejecución y estaba cargado en la memoria principal, solo había un único programa. No podía haber dos programas a la vez activos en la memoria. Claro, eso es muy rígido. Entonces, lo ideal sería tener varios programas a la vez ejecutándose. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy proyectando eh, la presentación con PowerPoint, tengo también un programa Diferente que captura la, la pantalla, o tengo el reloj, o estoy con el Spotify, o estoy con el YouTube, o estoy con, yo qué sé, mogollón de programas a la vez. Y eso no lo habíamos visto hasta ahora. Entonces, ¿cómo consiguen los computadores tener varios programas a la vez ejecutados en memoria? Bueno, en principio no, podría, o sea, no tendría por qué haber un problema en tener varios programas a la vez cargados. Cada uno ocupa unas direcciones de memoria. El problema es que, como veremos a continuación, los programas podrían, digamos, utilizar datos de otros programas diferentes a los que no tendrían, en principio, acceso, se podrían machacar mutuamente... Bueno, hay una serie de problemas que eh, obligan a crear el concepto de, mem de memoria virtual. La idea es añadir un nuevo escalón a la jerarquía. Ahora vamos a tener dos niveles... La del nivel superior va a ser la memoria principal y el nivel inferior va a ser el disco duro o el almacenamiento secundario. ¿vale? Como siempre, en la jerarquía de memoria, el nivel de arriba es pequeño y limitado y el nivel de abajo es mucho más grande, pero también más lento. Bien, No se usa todo el disco duro, se usa una parte del disco duro que se llama zona de intercambio o zona de swap. ¿Vale? sobre todo si utilizáis sistema operativo linux vais a ver que tenéis una carpeta swap ¿Vale? pero básicamente es un fichero o una zona del disco duro que amplía el contenido de la memoria principal es como si la memoria principal ahora fuera hiciera el papel de caché y el disco duro hiciera el papel de memoria principal ¿Vale? en respeto a la jerarquía bien ¿por qué funciona la memoria virtual porque se sigue cumpliendo el criterio de la proximidad referencial. Recordad, la proximidad por referencias locales, la localidad espacial, el, referencias cercanas en memoria y la localidad temporal, que es el uso repetitivo de la misma referencia, de la misma dirección. Se sigue cumpliendo esto. De tal manera que vamos a mejorar el rendimiento de la memoria. Entonces, el sistema de memoria virtual consiste ahora... En que nuestro procesador que hasta ahora siempre hemos dicho que tiene un tamaño de direcciones determinado en realidad publica direcciones virtuales. Estas direcciones virtuales de memorias normalmente son más largas, más largas, más, con más bits que los uh, de las direcciones normales, las direcciones que realmente corresponden a los chips de memoria instalados son las direcciones físicas, ¿vale? y esas direcciones físicas corresponden realmente a la memoria principal o al disco duro. De tal manera que hay que realizar una traducción entre las direcciones virtuales y las direcciones físicas. y Esto se hace con una mezcla de hardware y de software. Esta parte de software implica el sistema operativo, por lo tanto este tema lo estudiaréis con más detalle el año que viene en la asignatura precisamente de sistemas operativos. Bien, entonces, ¿para qué hacemos esta traducción? Pues por dos motivos. Por un lado, os he indicado que si tengo varios programas, podrían machacarse mutuamente o acceder a datos, digamos, confidenciales de cada programa. ¿no? Entonces, la memoria virtual permite realizar la protección del espacio de direcciones de un determinado programa, de tal manera que un programa solo puede acceder a los datos de ese mismo programa, y por otro lado, la reubicación que significa que cuando un programa que está, digamos, durmiendo en el disco duro pasa a ser activo y ha de cargarse a memoria, la posición que adquiere la memoria puede ser cualquiera, no sabemos a priori en tiempo de compilación a qué dirección se va a cargar, entonces debe reubicarse o debe cargarse en cualquier posición de memoria. Entonces, si no utiliza direcciones absolutas, sino que son direcciones virtuales, pues esto nos permitirá, colocar el programa donde nos convenga en un momento dado y el sistema de memoria virtual realizará la traducción para convertir esas direcciones virtuales en direcciones reales, direcciones físicas. Entonces, esta es la idea, tenemos que gestionar estos dos niveles de la jerarquía, el nivel superior es la memoria física o la memoria principal y el nivel inferior es el almacenamiento masivo, el disco duro o disco de estado sólido, lo que sea. En cualquier caso, el almacenamiento masivo. Muchos conceptos de este tema son similares a los de memoria caché, pero hay algunos cambios de nomenclatura. Por ejemplo, eh, entre memoria física, memoria principal, y disco duro también se hablan en bloques de palabras. Pero ahora estos bloques los vamos a llamar páginas. Por lo tanto, voy a decir que la memoria principal está paginada porque está dividida en bloques llamados páginas de determinado tamaño, de determinadas palabras. De acuerdo, de tal manera que la memoria virtual tiene páginas y cuando una página se asigna a un bloque concreto de la memoria principal, a ese hueco donde se asigna se le llama marco de página. Obviamente un marco de página tiene el tamaño de una página, porque debe encajar. Por otro lado, eh, cuando tengamos un fallo de página, sería el equivalente al fallo de caché. El fallo de página es cuando se busca una página en la memoria principal y resulta que no está ahí, sino que está en el nivel inferior, en el disco duro. A eso, en vez de llamarlo fallo de caché, lo vamos a llamar fallo de página. ¿Vale? De tal manera que esos serían los, los principales cambios eh, que tenemos. Y, bueno, en esa transparencia queremos hacer referencia a lo que está pasando. Aquí a la izquierda eh, se refiere, eh, todo este rectángulo sería el espacio de direcciones virtuales. Todas las posibles direcciones que tiene nuestro computador de tamaño virtual, ¿vale? De tal manera que el, cada una de estas páginas está asignada, por ejemplo, esta está asignada a este determinado marco. Esta sería la memoria principal que tiene direcciones físicas... Y ese sería el disco duro, por ejemplo. Con lo cual, esta flecha significa que esta página virtual está asignada, es decir, está almacenada realmente en este marco de página de la memoria principal. Pero, por ejemplo, esta otra página virtual está directamente en el disco duro en alguna posición, no está en memoria. ¿vale? Fijaos también que puede haber dos páginas como esta de aquí y esta otra de aquí que están asignadas dos páginas virtuales a la misma página, eh, perdón, al mismo marco de página. Esto podría ser que dos programas diferentes, por ejemplo, acceden a la misma información porque están compartiendo datos entre sí, ¿vale? De tal manera que el proceso que asigna direcciones virtuales en direcciones físicas es el proceso de traducción de direcciones que debe realizar el, la unidad de gestión de la memoria virtual. ...quien es aquí, este video ya...